Buenos días, para esta conferencia le pusimos el título Mirar con ojos de compasión Y yo sé que muchas veces hay algún título y después la plática como que De verdad ese título es correcto, como ¿no? se ve medio poéticos ¿no? Pero esta vez sí realmente eh, nos vamos a dar eh, el reto de proponernos empezar a mirar con ojos de compasión. Y sí es un reto, eh, porque eh, como seres humanos somos muy visuales. Nos orientamos en el mundo a través de la facultad visual, de lo que vemos, de lo que vemos y de, de lo que escuchamos principalmente. Y orientándonos eh, a través de la visión hace que los otros parecen eh, estar desconectados de nosotros y también los vemos como si estuvieran objetos distintos. ¿no? Por esto eh, tanto valorizamos que vamos a mirar objetivamente, o sea, con cierta distancia, para poder ver mejor, ¿no? Y yo creo que es claro que cuando tomamos distancias no solo visualmente, sino emocionalmente, afectivamente, o mentalmente, creyendo que yo no tengo nada que ver con esto, es simplemente un objeto en mi campo de visión. Entonces, eh, no tenemos una base muy firme para estar conectando con compasión precisamente porque nuestro modo de relacionarnos o de percibir el otro es con este elemento sutil de desconexión. Y por lo tanto eh, tenemos eh, que hacer eh, cierto trabajo para que nuestro modo de mirar ¿no? eh, sea algo que eh, esté impregnado con la conciencia eh, de la conexión donde sentimos que el otro no es un objeto, que su experiencia eh, interna, su subjetividad nos puede llegar a la atención. ¿no? Y vemos de muchos estudios que la objetificación o la cosificación del otro eh, es eh, una base eh, para actuar con violencia. Que no vemos la humanidad, no sentimos eh, la, eh, el dolor, la experiencia del otro. No lo tratamos ya como un ser humano, como una persona sino como una cosa. ¿no? Y ya sabemos que esto es un tema eh, que eh, posibilita eh, y es propicia, propicio para la violencia contra la mujer. Que la mujer está muy eh, presentada como un objeto visual. Y en todo este campo de eh, vivir como seres humanos, donde tenemos eh, la facultad visual como la puerta principal, una puerta principal eh, para entrar en contacto con otros, esto es algo que necesitamos estar conscientes, que tenemos eh, cierto elemento poco favorable para la compasión en ese sentido. Y si pensamos en ese sentido, a los perros les eh, va mucho mejor. Eh, los perros eh, contactan eh, no tanto con eh, lo visual y lo auditivo, sino con el olfato. ¿no? El olfato entre nuestros cinco sentidos, eh, el olfato y el toque, el contacto táctil, Um, tacto, es, eh, son muy distintos, muy particulares, porque requieren un contacto directo. Olfato es una facultad eh, donde literalmente las partículas físicas, materiales, de lo que está produciendo el olor, nos entran literalmente. Sé que es un poquito pero si es un olor fragrante, no nos da tanto rechazo, ¿verdad? Pero es un hecho biológico, ¿no? A los perros les va muy bien porque están entrando continuamente en este contacto directo donde la separación no es lo que destaca en la percepción. ¿no? Y también eh, tenemos mucha eh, conexión entre lo visual eh, la el análisis, la percepción objetiva, donde colocamos las cosas así. ¿No? Los ojos están aquí, eh, dentro de este casco eh, de protección, eh, que protege al cerebro. Es eh, parte de nuestra configuración biológica, que los ojos están ahí muy cercanos al cerebro, a este, esta computadora, ordenadora, que procesa información. Y es necesario como órganos eh, cruciales que, uh, que eh, pasan información sobre el entorno al cerebro tiene que estar ahí cerca ¿no? y, y protegido. Eh, y esto hace que... No, si estamos muy aquí en el cerebro podemos seguir viendo, ¿no? pero de un modo muy crítico donde usamos eh, nuestra mirada para clasificar, para poner las cosas en sus lugares y con una mirada muy evaluativa y juzgadora o crítica. ¿eh? Y la crítica y el juicio obviamente tienen su lugar, eh, pero cuando nos basamos mucho en este modo de interactuar eh, con nuestro entorno eh, para el cultivo de la compasión, eh, si no cuidamos bien sí, sí se convierte en, en un obstáculo de poder conectar. Y ya que este año eh, estamos siendo eh, el año para ver 2020 con ojos de compasión de realmente pulir nuestra capacidad eh, no solo de emanar miradas compasivas aunque esto sí es una tarea que nos vamos a dar que quiero ya iniciar con esta misma conferencia eh, sino de también empezar a aprender a eh, percibir entender e interactuar con nuestro mundo con una visión 2020 de compasión, ¿no? donde la compasión está en 2020 con todo lo que estamos viviendo. Y cuando eh, contemplamos esta, eh, esta cualidad de la compasión que queremos cultivar, estamos, si, si pensamos bien, no es el cerebro donde elegiríamos como la sede natural de la compasión, ¿verdad? Es más bien el corazón. El corazón porque eh, en cierto sentido las eh, metáforas, la poesía, nos hace entender que el corazón es la sede del afecto, eh, la sede de los sentimientos, eh, la sede de la intuición, la sede de la conexión eh, afectiva o ¿no? emocional. Eh, y el corazón también es un órgano crucial para este sistema. Pero es un órgano que no puede estar dentro de un casco que nos... Aísla y protege del entorno. El corazón necesita estar en un lugar donde puede expandir. ¿no? Donde puede estar creciendo. Adaptándose al entorno. Y recibiendo literalmente oxígeno de fuera. ¿Eh? El corazón aquí eh, no solo tiene que... Literalmente tiene que estar en un lugar que... Eh, se puede hacer más grande sino también por su conexión con los pulmones es de donde eh, estamos aportando eh, oxígeno y sangre a las extremidades que usamos los brazos y las piernas que usamos para actuar en el mundo y aquí llegamos a otro elemento absolutamente clave en la compasión. La compasión no puede ser un mero estado mental, un mero estado afectivo. No es una colección de vínculos reconocidos por el corazón. La compasión tiene que expresarse a través de lo que nos permite interactuar con nuestro mundo. Esto obviamente implica las palabras, la voz, ¿no? y la voz también toma su aliento desde el pulmón. Eh, la compasión necesita expandirse hasta llenar el corazón y tener que fluir por las venas y manifestarse en brazos que quieren abrazar quieren quieren extender la mano y esta es una frase muy evocativa de lo que es la compasión no, no es nada más pensar en alguien o no, tenerles en sus pensamientos que es un buen inicio pero la compasión que queremos que realmente impregne el mundo y que impregne nuestra vida y nuestro ser, tiene que ser algo que, cuya natural y necesaria expresión es a través de todo, incluyendo el cuerpo. Y más adelante, durante el año, eh, tendremos eh, una, toda una serie de conferencias reflexionando sobre la comunicación compasiva, el uso del habla. ¿Cómo podemos hablar del modo menos violento, ¿no? más empático, más compasivo y más sabiamente compasivo? O más compasivamente sabio. Eh, y mientras eh, sale por, por las palabras que expresamos, lo que tenemos adentro a través de, las, de la voz, también queremos estar actuando. ¿no? que cuando observamos sufrimiento, esto moviliza acción. Acción, ahora sí, que ve las necesidades del otro. ¿no? Y aquí es algo eh, muy interesante. En el, en el budismo manejamos eh, muchas representaciones eh, de las cualidades. La representación que tenemos eh, para la compasión. Imaginando si la compasión tomara, tomara forma física. ¿Mm? En la conceptual, conceptualización budista cuando la compasión tome, for, to, to, tomara toma forma física va a necesitar más brazos. ¿No? Dos ojos quizás suficiente pero mucho más brazos. ¿No? Y por esto tenemos la imagen que viene detrás de mí, que es del Buda de la compasión, que se llama Avalokita, en sánscrito, o Chayresik, en tibetano. Y es una representación donde aparece con cuatro brazos. Hay otra eh, representación de este mismo Buda de la compasión. Esa es una forma... Um, no de material así es una forma más bien eh, simbólica y por lo tanto lo podemos imaginar de otras formas hay otra forma eh, que pueden ver aquí donde el Buda de la compasión eh, está representado con mil brazos y cada brazo tiene un ojo en la palma de la mano y esto es una manera de pensar si el ojo no estuviera ahí dentro como metido en el cráneo eh, conectado con el cerebro sino si estuviera eh, directamente ligada a la acción donde veo sufrimiento y actúo ¿no? La mirada se acerca a, a la persona y ya estamos actuando extendiéndoles la mano. ¿Eh? Y esta es una manera muy vivida de acordarnos que la compasión que queremos eh, no es algo que va a quedarse sentado meditando en el sufrimiento del mundo. Es una compasión que va cuando llega a su punto va a... A, a, a sobrepasarse y, y fluir en todas las direcciones y vamos a querer tener mil brazos pero cada brazo con un ojo para ver de, no de modo universal al otro sino del modo particular y aquí hay algo eh, en la mirada que, que sí es muy favorable para la compasión cuando miramos a alguien, lo que los ojos ven es muy particular, es muy específico. Los ojos no ven cosas universales. Los ojos no ven categorías. Los ojos ven colores y formas. Eso es lo que los ojos perciben. En toda su particularidad, una particularidad completamente irrepetible. Y cuando realmente miramos al otro, vemos que esta persona es absolutamente única en el mundo. No hay otra persona que parece exactamente como esta. Por esto, con la mirada podemos distinguir perfectamente bien las diferencias entre las personas, aun cuando sus voces son muy distintas. ¿Mm? Yo tengo una hermana que es menor, yo la llevo cinco años. Eh, ella, nosotras realmente no nos parecemos mucho, ¿verdad? La, las que no, el que ha conocido a mi hermana, dice no, no se parecen, no nos parecemos la estructura, la nada, distintos, distintas. Y eh, pero y las personalidades bastante diferentes. Eh, pero eh, nuestras voces son bastante parecidas. Y antes de ser moja, okay, eh, a veces cuando yo marcaba a la casa y su esposo contestó, él pensó que yo era ella, su esposo. No, y yo podía hacer como chistes y cosas así, que no les voy a contar cuáles <risa> eran. Um, pero realmente y hasta hoy a veces sucede con su hija que Marco y la hija si no mira el número como ¿no? como se confunde un, un poquito así que con, aun cuando tenemos facultades auditivas muy muy finas es mucho más fácil confundirse entre personas pero Visualmente, esto sí es difícil. Es difícil. ¿no? La información que nos llega visualmente es muy particular. Y esto para el cultivo de la compasión es absolutamente clave. Y esta es una, una de las diferencias entre amor y compasión. Eh, cuando emanamos amor hacia el mundo, lo que emanamos desde acá, puede sentirse y ser algo muy universal, que ofrecemos el mismo amor hacia todos. Porque es felicidad la que estamos queriendo cuando amamos. ¿no? Y en la presentación budista, como hemos mencionado en ocasiones previas, la diferencia entre amar y sentir compasión desde, desde el entendimiento budista es que cuando amamos nos dirigimos hacia alguien que podemos llamar otro no los sentimos ajenos y estamos enfocándonos en su felicidad queremos que sean felices con compasión es lo mismo nos dirigimos hacia el otro sin sentirlo otro o ajeno y nos enfocamos en su sufrimiento y queremos eliminarlo. Y en ese sentido, cuando llega a vivir con compasión, las particularidades de la situación de la persona son claves, porque para actuar en beneficio al otro, necesitamos realmente poder ver las, las circunstancias específicas en las que están. Porque si bien padecemos formas de sufrimiento parecidas en, ¿no? en distintos momentos de la vida y distintas personas, vivimos duelo, vivimos depresión, eh, vivimos con eh, frustración, tenemos experiencias que podemos poner en la misma, las mismas categorías. Eh, las condiciones que subyacen estas experiencias están compuestas de muchas condiciones diversas que, que se juntaron en este momento para esta persona del modo que la, la situación de la persona para solucionarse requiere atención a estos detalles y no solo un manejo de la teoría de la depresión y la teoría de las causas de la frustración sino hay que ir a lo, las particularidades y esto es especialmente el caso si queremos cultivar una compasión que honra y percibe eh, la experiencia del otro. No solo su situación desde afuera, sino que honra lo que la persona está viviendo, su situación desde adentro. Nosotros qui quizás lo estamos mirando desde fuera intentando sentir cómo es desde adentro, pero esta persona está percibiéndolo desde adentro y su percepción estará afectada por todas las particulares de su situación interna. Así que vemos que esta tarea de mirar con ojos de compasión sí es, es una gran tarea. Es una gran, gran tarea. Porque no queremos mirar como si estuvieran objetos no queremos mirar aplicando categorías ah, esta es una tal, ah, ella está viviendo tal sino de mirarla reconociendo que su modo de vivir esto es suyo y lo está viviendo plenamente ¿Oh? ¿está claro este punto? y para eh, para Empezar a imaginar cómo, una vez se nos hace interesante la propuesta y queremos intentar cómo empezamos a mirar con ojos de compasión. Primero, eh, es una, un modo de orientarnos hacia el otro, donde estamos ofreciéndoles espacio. No, no estamos invadiendo el espacio, estamos mirando, dándoles el espacio de ser quienes son y de estar viviendo lo que están viviendo. Y por esto hay este elemento muy sutil y muy importante en la compasión que de un lado sí hay una sensación de querer, querer levantarnos e ir a su ayuda y hacer algo pero no queremos abrumarla, no queremos ¿no? dominarla, y no queremos comunicar que nosotros sí podemos y vemos que ella no. ¿no? Esto que, que sí es muy tóxico a veces, en ciertas formas de ayudar, que comunicamos con nuestra ofrenda de, ayu de ayuda, una relacionalidad de competente-incompetente poderosa débil y esto puede realmente ir completamente en contra a lo que estás queriendo hacer e incluso puede lastimarla más que estás beneficiando así que en el cultivo de la compasión eh, y, y empezando todo el año aprender a realmente mirar al otro con ojos de compasión realmente mirarlo mirar en un segundo paso de mirada sí, o tercer paso sí implica cosechar información de lo que percibes para saber cómo actuar no ahí vamos a regresar y otra vez invitar el cerebro de formar parte del proceso de la vivencia de la compasión. Pero antes de llegar a este punto, necesitamos darles el espacio de ser quienes son. Y esto implica apagar o, o, o dejar al lado todo nuestro aparato interpretativo que nos hace ya ¿no? analizar y evaluar y así si es una ansiosa siempre cae en esto yo creo que a lo mejor puede ser que padece síndrome quién sabe qué y, y pues sí o así fue de niña, o lo que sea que sea nuestro aparato interpretativo no y este aparato interpretativo a veces armamos implementamos y sobreponemos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo ¿no? Vemos una persona y estamos, por nuestra actividad intensa visual, estamos eh, detectando su ropa, su modo de moverse, su modo de, de hacer algo aquí, eh, sus lentes, su maquillaje, si está maquillado o falta de maquillaje, si no es. Y estamos captando muy rápido información que nos permite ubicar a la persona en cierta clase, en cierto grupo, en, en cierto lugar. ¿no? Y de ahí nosotros tenemos toda una serie de cuentos sobre la gente en esta categoría, esta clase, etc. ¿no? Para mirar con ojos de, de compasión, quizás exhalamos un momento y simplemente conscientemente soltamos esto. ¿no? Dentro de la medida que podemos y vamos pudiendo cada vez más que lo hacemos conscientemente. Y cuando miramos al otro, intentamos callar o simplemente dejar que se vaya esta voz juzgador Así ah, es, así, ah, así. Ah, y simplemente eh, ofrecemos en nuestro campo visual un espacio de aceptación que la persona tiene el derecho de estar ahí tiene el derecho de ser y de estar ¿no? y claro, es tan obvio con mi mirada voy a afirmar este hecho y esto no es una indiferencia que, ah, que esté en su lugar y yo voy a estar en, en el mío es una abertura que yo me abro hacia el espacio que esta persona ocupa y dejo que, que lo ocupe ¿No? y así esto es un modo de conscientemente empezar a mirar eh, aceptando ¿no? eh, dejando ser pero abrazando con la mirada incorporando ¿no? dando cobija en nuestra mirada ¿no? y es algo que sí tenemos que hacer una y otra vez muy conscientemente ¿no? y a lo mejor lo haces al inicio con gente que no te está mirando porque si no van a pensar que ¿no? que no sé que estás muy loca ¿no? o quién sabe qué van a pensar um, pero te entrenas en cómo sería mirar a esta persona sin pensar que sea algo de ella y lo podemos hacer con personas que ya conocemos muy bien querer verla ¿No? y un modo de hacer esto eh, yo creo que podría ser, pod podríamos tomar como un ejemplo eh, la mirada eh, de un infante hacia su madre y de la madre hacia su recién nacido que no hay idioma para comunicar ¿No? no hay toda una vida de juicios e interpretaciones hay una cierta curiosidad y anhelo de conectar ¿No? y hay estudios muy interesantes eh, sobre los infantes eh, y yo creo que ya nos han llegado de muchas formas eh, la, los resultados de los estudios que enfatizan la importancia de, del toque a los infantes. Y si sí, el, el toque es muy, muy importante. ¿no? Muy, muy importante. Y no tenerlo puede dejar rasgos mucho, mucho rato. Mucho rato. Tenemos una... Un amigo cuya eh, mujer eh, había leído de los niños en los orfanatorios de Rumania donde los niños, los bebés, no estaban tocados y querían adoptar y adoptaron una niña, creo que la adoptaron a los 14 años y querían con todo su ser hacer algo y y una familia realmente sabia, ética, compasiva, oculta, no estudiando cómo hacerlo, dándole terapias y muchas cosas. Y los tuvimos a toda la familia en la lista de plegarias porque la niña intentó asesinar a los familiares. Cosas tremendas que, que el psique humano necesita contacto, necesita. Pero. También hay otros estudios eh, que indican que, eh, que, que estudian los momentos en los que los niños no tienen tanto contacto. Y las culturas, eh, sobre todo las culturas donde eh, viven de, de cazar y recoger raíces, eh, una forma de vida, que, que hay en ciertas culturas todavía en el mundo, no muchas, pero algunas, y que hay ciertas culturas donde no hay este contacto con, continuo y otros que sí. Y evaluaron eh, si hubo mucha diferencia en el desarrollo del cerebro del niño. Y lo que identificaron era que en, los, en las eh, culturas donde... Eh, la mamá no pasaba, el bebé no pasaba tanto tiempo con este tacto directo con la madre, eh, hubo mucho más tiempo en que el infante y la mamá se miraban y que el bebé buscaba la mirada de la mamá mucho más y quedaban mirándose eh, tiempos mucho más largos. Que la mirada, ¿no? sentir el contacto a través de la mirada, también es un elemento eh, que, que, que nutre, ¿no? que acaricia, que, que le dé al infante la calidez que necesita. Así que nosotros podemos tomar esto como una pauta, no, de, no, no conocemos nuestro, nuestro infante, sabemos que es nuestro, pero no sabemos qué tono de voz va a tener cuando crece, qué profesión, qué carrera, qué personalidad. Bueno, la personalidad ya podemos tener unas pistas pequeñas de infante. Eh, pero, ¿cómo va a ser su vida? ¿Cómo va a ser? Todo esto que queremos saber del otro cuando amamos, miramos sin saber nada de esto. Simplemente podemos mirar, y esto es lo que nosotros podemos movilizar en nuestra práctica, Mirar a otros como una madre queriendo darle el espacio al infante de, de ser quien es, pero queriendo ver quién es y quién será. ¿no? Recibirlo y a la misma vez permitirlo o darle, darle su espacio de ser. ¿no? Esto es un elemento que podemos conscientemente estar entrenando. Eh, un segundo es que cuando miramos con ojos de compasión ¿no? realmente no solo queremos darles espacio, queremos conectar, queremos estar en contacto ¿no? y para conscientemente eh, impregnar nuestro contacto visual con otros para mirarlos realmente con ojos de compasión esto es, podemos entender como un segundo paso, en que no nada más les estamos dando espacio y, y queriendo recibir y dar cobija, sino queremos estar comunicando. Queremos estarles dejando saber que cuenten con nosotros, que le deseamos todo lo mejor, que vemos. Y hay este elemento que cuando tenemos compasión, queremos que la otra sienta que le miramos con compasión, que hay alguien que esté eh, compartiendo su vivencia, que, que cuente con la presencia de alguien más. ¿no? Y aquí llegamos a uno de los ¿no? secretos poderosos de la compasión, es que aun cuando no sentimos que hay mucho que podemos hacer física ni realmente verbalmente para el otro, nuestra presencia, nuestra plena presencia física, mental, emocional, sí es algo que po podemos hacer que realmente baje el sufrimiento del otro cuando y esto vemos de nuestra experiencia cuando sufrimos de algo y nos sentimos muy solos el sufrimiento es, es, es mucho mucho mayor ¿No? ¿verdad? ¿No? Este, esta sensación de no contar con, con nadie no, no tener nadie a tu lado no estar visto por nadie estar solo ¿no? agrava tremendamente nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Mientras, aún si la otra persona no puede aliviar un dolor físico, o, o sanar una enfermedad, o, o, o cambiar la situación que está generando sufrimiento, el sentirse acompañado, al sentirte vinculado, esto da cierto alivio. Da consuelo y fuerza así que cuando realmente vemos que hay otra persona les dimos su espacio de ser conectamos y reconocemos esta persona está sufriendo está sufriendo ¿No? en este momento de comunicar a través de la mirada primero que no está solo aquí estoy, te veo te veo veo tu dolor, veo tu sufrimiento y, y, y no te dejo ahogarte en esto sola estoy aquí presente y cómo empezar a comunicar esto ¿No? y esta es una tarea que yo creo que vale la pena hacer experimentos y es la segunda tarea para esta semana y aquí también podemos usar la imaginación e imaginar una situación en que queremos comunicar, urgentemente necesitamos comunicar algo a alguien, pero no podemos, no, no podemos hablar ni mover nada más que la mirada. Y podemos inventar muchas situaciones raras de estar en el hospital y, y estar teniendo un estudio que tienes todo que no puedes mover más la mirada. ¿No? Oh, podría ya? siento que voy a decir ocho escenarios y los tuyos serán mucho más interesantes, así que intenten sus propios escenarios sé ¿eh? que pueden eh, donde ¿no? estás ahí y por las razones que sean no te puedes mover ¿no? pero te urge comunicar eh, con el otro Tú sabes que la otra persona necesita saber que la has visto. ¿no? Necesita algo de ti que, que, que no puedes dar por estas razones raras que has inventado. ¿no? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo le dejas saber con tu mirada? que Te veo, te veo, aquí estoy, aquí estoy. ¿no? Y es algo que viene con los ensayos. Uh, y si sí, les prometo es una tarea interesante uh, que a veces al inicio quizás uno siente que, que uno va a hacer como hacer unas miradas raras pero si nos arregamos primero en esta sensación del corazón expandiéndose, creando espacio para el otro recibiendo el otro con un corazón abierto y de tener esta persona, de estar sosteniendo a la persona con nuestra mirada ¿no? si realmente lo hacemos desde ahí entonces comunicamos ¿no? y algo, algo interesante puede fluir así que esta es la segunda tarea para este, este ejercicio y en un tercer plano ahí viene eh, como un tercer paso eh, de mirar con ojos de compasión eh, habiendo generado este espacio habiendo entre, hecho este esfuerzo para no juzgar, para ver la persona en su totalidad ¿Oh? y sí, cuando hacemos esta tarea nos damos cuenta que, que tenemos armados muchos filtros que, que complican la tarea y vale la pena hacernos conscientes de estos filtros porque no, los filtros nos están impidiendo de ver bien la otra persona pero cuando vamos eh, aprendiendo a mirar ¿no? a, a dirigir la mirada realmente hacia la persona del modo compasiva de recibirla y comunicar eh, nuestra empatía nuestra comprensión afectiva nuestra aceptación completa, nuestro anhelo de eliminar su sufrimiento, de verla bien. Después es el momento, si hemos hecho esto bien, entonces es el momento de expresar esta compasión a través de las palabras y a través de los hechos. Y para ello, otra vez, necesitamos invitar don intelecto y otra vez dejar de difamar el gran cerebro y decirle bueno eres todo gris pero sé que me aportas mucho así que ven y esto es broma realmente nuestra capacidad intelectual es algo que hace que los seres humanos Realmente podemos eh, convertirnos en fuentes de tremendo beneficio para otros. También tremendo daño. Pero nos da la cap capacidad de discernir y vincular causas y efectos, de analizar, de hacer mucho bien en el mundo. Así que la capacidad intelectual que tenemos es algo que, que agradecer y elogiar y jamás difamar. Eh, pero en este, eh, en este eh, tercer paso, ahí es donde queremos estar viendo la situación de la persona, pero ahora ya no desde fuera, ¿no? desde tener nuestra ancla ahí en la experiencia de la otra persona, ¿no? en la empatía que nos permite mantenernos ahí con ellos y yo sé que cuando llegamos al punto de hacer algo respecto es ahí donde muchos caemos en problemas porque no tenemos la habilidad ¿no? de hacerlo no tenemos el conocimiento científico no tenemos la ecuanimidad de no de brindar una asesoría o, o consejos eh, eh, sabios o no eh, tenemos la ecuanimidad eh, para no estar metiendo más leña emocional en su perturbación ¿no? puede haber muchas cosas o y esto es lo más común una vez pasamos a este paso de actuar ya perdemos la persona de la vista ya estamos enfocándonos en qué hago y, y dónde lo hago y, y la persona está ahí sola ¿No? Por esto, mantener la mirada en la persona mientras actuamos, casi literalmente, es una leve protección frente a esto. Estar atento a este peligro en la eh, acción compasiva es importante. Que no perdamos, de, no, no nos desenganchemos de la experiencia interna de la persona que está sufriendo aun si nuestro enfoque es en la situación estructural que está generando el sufrimiento ¿no? y cuando llegamos a actuar con compasión y esto es otro tema que vamos a estar explorando a lo largo de este año que estamos haciendo este cambio de enfoque y eso es lo que nos permite sostener compasión durante los largos tiempos que necesitamos para llevar a cabo una acción efectiva para eliminar el sufrimiento para poder hacerlo eh, no podemos estar nada más eh, quedando mirando en el resultado de la situación que es su sufrimiento ¿no? su dolor su problema su situación es el resultado de un conjunto de condiciones, ¿verdad?, para actuar para su beneficio, queremos analizar las causas de su sufrimiento, ¿verdad?, cuando hacemos este cambio de enfoque, ¿qué podemos hacer?, ¿No? hay esto que podemos eh, estar a su lado, esto ya es una aportación, pero también queremos poder aportar algo para cambiar su situación, ¿verdad?, una vez hacemos esto, es muy fácil que perdamos la persona de la vista. Así que, más adelante, yo sé que estoy eh, alistando las muchas tareas que vamos a tener que hacer, pero eh, vale la pena saber eh, que cuando iniciamos eh, este proceso de expandir el corazón y vivir con más compasión, de saber que... Eh, si sí hay, eh, tenemos dentro de nosotros ciertas defensas, ciertos hábitos que vamos a trabajar, los vamos a trabajar todo. tenemos todo un año ¿no? para entrar, para tomar unos pasos falsos y ¿no? después tomar unos pasos atrás y intentar entrar a otro lado aprendiendo, nosotros mismos aprendiendo de nuestras experiencias. ¿eh? Y en todo, en todo este trabajo eh, vamos a nosotras, nosotros mismos al estar aprendiendo a mirar a otros con ojos, con una compasión realmente 20-20 que realmente ve al otro ¿no? y que mira desde eh, la compasión y que más lo hacemos hacia otros más nosotros mismos nos estamos llenando de compasión. Así que estaremos siendo beneficiados en, el, en lo inmediato al estar haciendo esta tarea y a la misma vez estaremos aprendiendo a beneficiar a otros cada vez más con nuestro ejercicio de esta facultad que va creciendo en nosotros. Y yo creo que para una eh, siguiente conferencia, para la siguiente conferencia eh, vamos a tener que rendirle su debido homenaje al cerebro, al intelecto y eh, eh, incluir otro elemento de la visión eh, que es eh, la, eh, la capacidad eh, de, de sí, ahora sí, entender, evaluar y discernir y reconocer que la visión de la compasión eh, en un contexto budista eh, se refiere a todo una, un modo de entender un modo de ver toda una filosofía eh, de la filosofía de lo que se llama la vacuidad la filosofía de la interconexión y que podemos también eh, llegar a la experiencia eh, de la compasión a través de esa comprensión que sí tiene sucede aquí ¿no? dentro del casco eh, y que fluye desde el casco también se fluye hacia la acción verdad así que en la semana que viene vamos a explorar eh, ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo entender la manera en la que realmente puedo conectar? ¿Qué es que permite que la compasión eh, puede eh, brindar experiencias de profunda intimidad? ¿Y cómo es que la, eh, la eh, filosofía, o el modo en lo que eh, existimos, la realidad de quienes somos eh, favorece tremendamente el cultivo de esta cualidad de la compasión. Así que les dejo que con estos dos pasos eh, como tareas, mirar eh, sin juicio, eh, con total aceptación y después de mantener el contacto con la otra persona y comunicarle tu presencia a su lado en su experiencia. Y nos vemos en la semana que viene.